Bueno, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora escuches este video. Eh, bueno, esta es la clase eh, número 19, esta es la clase teórica, es la clase que va a salir este martes 27 de octubre a las 22 horas, se va a estrenar. Eh, y vamos, estamos viendo la, las casas en los signos cada casa en sus respectivos signos como siempre les recuerdo acá abajo en la caja de descripción eh, les dejo todo lo que digo en el video se los dejo por escrito en realidad es una, eh, un resumen de lo que digo son palabras claves eh, para cada cosa, pero es para que no tengan la necesidad de volver a ver el video si no se acuerdan la casa 2 en Leo que significa y directamente lo puedan buscar ahí y eh, recuerden eh, también lo que pueden hacer es un copy copy-pay en Word y, y, e imprimírselo, e ir imprimiendo el curso para ir estudiando. Bueno, cada uno sabe, eh, ¿qué les voy a dar consejo? Cada uno sabe cómo estudiar mejor. Eh, como siempre, les recuerdo, martes y jueves a las 22 horas de Argentina se estrena un video que es grabado, yo lo grabo con anticipación. Eh, es teórico, es un video que yo quiero que no dure más de media hora ninguno. Eh, si puede ser menos 20 minutos, 18 minutos, mejor, eh, porque tienen que ser videos así rápidos eh, para que no aburran. Y después si sí, todos los sábados a las 19 horas nos tomamos una hora, una hora y pico de una clase en vivo donde interpretamos una carta natal real que puede ser la de alguno de los participantes, que puede ser de algún personaje famoso eh, que, que todos conozcamos, que puede ser de una fecha importante, por ejemplo, la independencia de un país, eh, puede ser eh, nada hasta mi propia carta. <ríe> Así que eh, les recuerdo... Estas son teóricas, la, del, la de los sábados son prácticas. Es para que practiquemos todo eso que vamos aprendiendo. Y realmente creo que lo van llevando bastante bien. Eh, bueno, la clase pasada, el jueves pasado, vimos la casa 1 en los 12 signos y la casa 7 en los 12 signos. En esta clase nos toca ver la clase 2 en todos los signos y la clase 8 en todos los signos. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, como siempre yo tengo mi machete que es el que les dejo ahí en la cajita de descripción para no irme por las ramas y que se haga más llevadero. Bien, si la casa 2, esta casa 2, estuviera en el signo de Aries, sus nativos son decididos para los negocios. Su premisa es el que no arriesga un huevo, no obtiene un pollo. Situaciones violentan, violentas afectan su economía. Les recuerdo que la casa 2 principalmente es el yo tengo. ¿Se acuerdan que dábamos palabras claves? Para la casa 1 es el yo soy. La casa 7 es el ellos son. ¿Sí? La casa 2 es el yo tengo, ¿Sí? lo que, con lo que nazco ya, eh, no solo desde el punto de vista material, sino los dones también que uno trae a esta encarnación. ¿Sí? Tauro, uy. <ríe> Tauro en la casa 2, apego a los frutos del trabajo. Primer indicio de una estabilidad material, la línea de acción que tengan establecida no la cambian con facilidad, eh, aunque se apegan a lo que tienen, siempre se apegan a lo que tienen. Si la casa 2 estuviera en Géminis, sus medios de subsistencia se apoyan en labores de carácter intelectual, Especialmente en aquellos cuyo punto esencial sea la palabra. Ganancias, inversiones, gastos o ingresos en otras ciudades o viajando. Cáncer en casa 2. Individuos cuya motivación esencial para efectuar las actividades de tipo económico son la madre y el hogar o todo lo que conduzca a la comodidad familiar. Ingresos provenientes de áreas como la de alimentos, producción, fabricación, con asuntos agrícolas u orientación a niños. Casa 2 en Leo. Buena visión para los negocios y para los asuntos administrativos. Ingresos copiosos, ya que es un signo próspero. Prosperidad y riqueza. Virgo en casa 2. Actividades cuya base es el perfeccionismo. Son la razón de su subsistencia económica. Altibajos en la economía. Ingresos provenientes de su trabajo. Egresos ocasionados por gastos médicos. Libra en casa 2, ingresos que provienen de la justicia, el arte, el amor o el embellecimiento de las cosas. Sociedad o matrimonio muy productivos a nivel económico. Escorpio en casa 2, economía con cambios drásticos, producto de su susceptibilidad o de sus nexos afectivos. Ingresos relacionados con lo oculto y misterioso. Economía supeditada a cambios radicales en ciertas etapas. Sagitario en casa 2. Emprendedores de grandes empresas. Fuerza de avance, alegres y optimistas ante las dificultades económicas. Los medios de subsistencia se relacionan con la aviación, la animación... Labores como ideólogo, deportista, viajero o jugador. Capricornio en casa 2. Verdaderos administradores con una visión para los negocios buena y efectiva. Si no hay prudencia y disciplina pueden llegar a la miseria y a perderlo todo. Tienden a vivir épocas difíciles por dinero. Acuario en casa 2. Amplitud en las alternativas de inversión, capacidad de renovar e innovar los sistemas económicos planteados, visión económica futurista, ganancias provenientes de la computación, informática, aviación y todo aquello en lo que se manifiesta innovación y adelanto, no son muy buenos administradores. Si tienen una carta que están estudiando, la de ustedes mismos o la de un cliente que tiene la casa 2 en acuario, ¿sí? ya saben, no son buenos administradores. Ahora, si la carta en cuestión tuviera la casa 2 en Pisces, Malentendidos por asuntos económicos, por confiar demasiado en los demás, son víctimas de engaños y tienen pérdidas considerables por esta razón. Subsisten por medio de labores mediante las cuales puedan cooperar y servir a sus semejantes. Gastos por obras de servicio comunitario. <coughs> bueno, voy a, antes de empezar con la casa 8. <coughs> Voy a tomar un poco de agua, ya tomé. Bueno, ahora bien, vamos a estudiar esta casa 8 en los signos. Si la casa 2 es el yo tengo, la casa 8 es el yo recibo, recibo de los demás, es la casa de las herencias, también es la casa de las muertes, pero no necesariamente de las muertes físicas, sí si de los procesos de muerte. Y renacimiento. Sí, de, de ponerle términos a las cuestiones. Eh, es la casa también de la sexualidad. Entonces, si esta casa 8 estuviera en el signo de Aries, gran vehemencia y hasta violencia sexual. Herencias que no se pueden disfrutar por las complicaciones que originan. Si estuviera esta casa 8 acá en el signo de Tauro, vida sexual estable y rutinaria. Herencias copiosas que avivan su actividad económica. Si esta casa 8 estuviera en Géminis, Diversidad de vínculos sexuales, herencias frustradas por los hermanos y que le inducen a cambiar de ciudad. Si esta casa 8 estuviera en cáncer, fluctuaciones, temores y altibajos en su vida sexual, copiosa herencia por parte de la madre. Si la casa 8 estuviera en Leo, complicaciones cardíacas y estabilidad en su vida sexual. Cuantiosas herencias que afianzan su poder o autoridad. Si la casa 8 estuviera en Virgo, racionalización de su actividad sexual, herencias que abren nuevas perspectivas de trabajo. Si estuviera en Libra la casa 8, vida sexual armoniosa. El arte es un medio de perfeccionamiento, hay herencia de su consorte, ganancias por procesos legales. Si la casa 8 estuviera en escorpio, la vehemencia, la intensidad y el extremismo rodean sus vínculos sexuales, voluntad para alcanzar el dominio de sus pasiones, y el empleo consciente de sus energías sexuales. Herencias condicionadas a manejos oscuros que pueden proporcionar su pérdida o a una notoria ganancia. Si Sagitario estuviera en casa 8, optimismo y tranquilidad ante las situaciones cambiantes de la vida, Problemas motivados por sus vehementes luchas ideológicas, por sus creencias, por sus viajes largos o desplazamientos. Herencia en el exterior que los impulsa a viajar o a establecerse en otro país. Si Capricornio estuviera en casa 8, entonces su vida sexual es motivo de dolor, sufrimiento o de gran lucha. Restricciones en la actividad sexual por las circunstancias o por propia determinación. Herencias que no se definen rápidamente y originan problemas. Si la casa 8 estuviera en acuario, complicaciones y cambios bruscos en el camino que deben seguir en su vida sexual. El conocimiento y la investigación son medios por los que controlan y canalizan con inteligencia sus energías interiores. Herencias inesperadas de carácter intelectual. Y finalmente, si Pisces estuviera en casa 8, o casa 8 estuviera en Pisces más bien, eh, la fe y la religión son medios por los que subliman su energía sexual. Apoyo místico e inclinación hacia asuntos religiosos, herencias que les inducen a asumir una responsabilidad espiritual sobre su familia. Bueno, gente, con esto hemos concluido la, eh, la clase teórica 19. Yo sé que las clases teóricas son medias aburridas, medias pesadas, por eso las quiero hacer los más cortas posibles. Eh, y eh, nada, las de los sábados son más divertidas que es donde hacemos las prácticas. Así que los espero a todos, a todas, a todes, los que, les que quieran ser astrólogos, eh, los sábados a las 19 horas de Argentina, hagan la cuenta con, con el país de ustedes desde los distintos lugares donde se conectan y, y nos encontramos eh, ahí en vivo haciendo una carta real, una práctica sobre una carta real. Eh, la próxima clase vamos a ver las casas 3 y 9 en todos los signos y ya vamos definiendo, ya falta poquito para... Eh, comenzar a unir todo esto. Ya vimos los eh, los signos o constelaciones del Zodíaco, ya vimos los planetas y ahora estamos viendo las casas. Después de todo eso hay que unirlo. Los espero como siempre eh, en la próxima clase. chao hasta entonces.